La que está full style, exactamente, tal cual Bueno, vamos a hablar un poco sobre su nuevo lanzamiento Este tema que se llama Cupido Que forma parte, por supuesto, del nuevo disco Que dentro de muy poquito va a salir Mañana en realidad se presenta Y se llama exactamente igual que este tema Este tema se llama Cupido ¿eh? Lo dije como tres veces, pero bueno, para que quede claro Y justo se estrenó el día de ayer El 14 de febrero Como para celebrar este día ¿Qué pasa con este tema? Habla de una relación que falló Básicamente, y le tira algún unos Palitos a el mismo Cupido que supuestamente se equivocó con tirar su flecha en ah. el amor. Entonces, a ti, no sea, la. la... Culpa ni de ella ni del chico. No, de Cupido, de Cupido. básicamente. Anda a buscarlo. Anda a buscarlo, agárratela con él. Eso es lo que dice más o menos el tema. Si lo encontrás. Ahí lo vamos a escuchar un poquito. No hay botella que aguante este Bueno, ahí está. Ese es el ahí nuevo está. lanzamiento de Tiri. ¿De me, voy a, me voy a ganar a tiradora. A no, no, no. Tiri no me llega. No, no te, te llega. llega. ¿Viste? No, <risa> lo anticipé. anticipé. Sí, de verdad. Anticipé que me iba a ganar... No. ¿Pero por qué? ¿Qué Oja, que a mí me no? pasa algo parecido. ¿Sí? ¿Te pasa algo parecido? Sí, y me pasa que también no me sorprende sí. lo que hace. Ajá. Todos los últimos es temas me, me da como muy parecido todo. Sí, puede ser. También hay otra cosa más. Eh, ella usa una palabra acá uh -huh. que nos la enseñó una colombiana, Ajá. que se usa mucho en Colombia, que es la tusa. Es verdad. ¿No? Que es sí. cuando tenés ese mal de amores. Uh -huh. ¿No? Esa es la tusa. Y la aprendimos por una colombiana, que da a conocer su cultura a través de sus canciones. Tal cual. Y Tini, me parece que es muy poco argentina. Está retomando esas cositas de afuera, por así ¿Entendés? decirlo. Me parece esa? que es de, de, de, los, de los artistas muy uh -huh. valiosa. Uh -huh. Ojo, que a mí no me llegue, no, no, no es que no. no considere que no sea valiosa. Igual, eh. lo mío una opinión Me, me van a matar ¿Sí? los fans, pero a mí me parece muy valiosa. Pero, pero copiando un estilo que no es argentino. propio argentino. Uh -huh. No es lo mismo que pasa con Lali. Viste que todo el mundo las, las termina comparando y en realidad sí. son, no son comparables. No. Porque Lali es muy argenta. Y, y más allá de argenta, siento una cosa más cercana. Lali. Porque más río. barrio que... Claro, más de barrio, como que te, te, te, te, se, se sentís una distancia. Uh -huh. como... Bueno... Sí, sí, sí, sí. Ah, son sentimientos que cada mucha uno... no. Son cosas que provocan los artistas, Claro, digo, ¿no? que es lo que transmite Algunos cada uno. Algunos provocan fascinación y en otros, nada. Tal cual. ¿No? Sí. Bueno, este tema que justo se llama Cupido y salió el Día de los Enamorados, es, lo viralizó también a través de las redes sociales, sí, claro. con su sí. challenge, con sus vestuarios y junto a otros artistas que promocionaron su nuevo lanzamiento a través de las redes. Pero ayer ellos festejaron mucho. Sabemos que Tini está ahí en pareja con Rodrigo de Paul, no, el jugador nos de nos fútbol. Enteramos. Ni, nos, ni nos, enteramos, nos enteramos. Pero bueno... Bueno, ellos lo hicieron ¿no? obvio, súper visible a través de las redes y de Paul lo que, lo que hizo en realidad es subir una publicación en donde le agradecía a ella por haber hecho este San Valentín tan especial con este lanzamiento, con el tema de Cupido. Ahí vemos algunos videitos, en las imágenes se los puede ver bastante juntos, ahí ella próxima a salir a, al escenario y esa es la foto principal de la publicación. Y por supuesto ella también hizo un videito en sus redes en donde él salía bailando un poco el temita... Y se lo podía ver en las historias muy contento. ¿Tenés el celo ahí? A sí, mano? tengo el celo. ¿Querés mirar a ver cuántas reproducciones tiene? A ver, sí, superó. En ¿Cuántas las, horas? Las millones en, en menos de una hora, supuestamente, ¿Sí? según lo que decía, Ajá, pero ya nos metemos a YouTube y pisteamos a ver cómo. Viste va que hay artistas, caso Shakira, por ejemplo, sí. con su última canción, no la, no la que se viralizó un uh -huh. poquito ayer, sino la de la, rap La, la de Visa Rap, la sesión. Eh, Claro, dejó la vara demasiado alta. Muy alta, pero porque sí. Porque tuvo 8, 80 millones sí. de reproducciones en 24 horas. Bueno, ¿Cómo eh? alcanzás eso? Es re difícil, ¿no? Es re difícil. Bueno, lleva un millón de vistas. Hace 10 años. Es, es, ¿eh? es un muy buen número, número. Es un muy número. buen sí, número. Claro. Pero podría haber ser estado mejor, mejor. ¿no? claro. Aparte, más viniendo de Tini y más acá yo presentando yo, este disco. Es a donde voy con el impacto. Mira, Ajá. ahí tenés. Ahí está. La cantidad de visualizaciones y el tiempo. Perfecto. ¿No? Bueno, increíble. Sí. Para mí, eh, la viralización de los temas ahora está como muy ligada con las redes sociales, con TikTok, con ¿Viste? Instagram. Entonces, tal vez, si el tema pega en las redes, pega en YouTube. Totalmente. Y si lanzan los challenges y todo esto que va ayudando a que cada uno de los temas se viralice, más llegada tiene. Totalmente. Generalmente, lo que están haciendo los artistas ahora, que fue lo que Tini tal vez no hizo en este momento, es publicar un pedacito de la canción antes del lanzamiento publicar el challenge de TikTok antes del lanzamiento. Entonces ah, de esa ¿no forma, lo hizo? no, no lo hizo. Mm, no lo publicó terror. antes. Pero viste, claro. que, viste que uno apuesta estrategias. Sí. De hecho, Rosalía Están Super por ejemplo. asesoradas. O sea, si no lo hizo también por algo, por algo. Puede ser Obvio, que no vaya claro, a Tal cual. Claro. Para mí porque está muy relacionado con el lanzamiento del disco completo que sale mañana. mañana. Y que viene con temas como Miénteme, junto a María Becerra y otras colaboraciones, uh -huh. como Carol G Becky G, etcétera, entre otras. Así bueno. que tal vez está la energía más enfocada en el disco, en el disco que en completo, este último tema. Claro, Ajá. claro. claro. El, el tema ayer me parece que tuvo más que ver con San Valentín claro. que con lanzar algo realmente, uh -huh. ¿no? Porque Total el lanzamiento diferente. es hoy. Puede ir por par. ahí la cosa.